Bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Hoy estamos en la Plaza de España de Málaga, eh, esperando que salga la primera actuación del día, de, porque aquí se inauguraron las luces de la calle Lario, el Marqués de Lario, y entonces aquí está el árbol de Navidad, mira, que aún está apagado, pero ayer se ya se inauguró. Lo que pasa es que no han dicho el horario de las actuaciones para que no se agolpe mucha gente. Pero con todo y con eso, ya veis que aquí... Vamos, que si encontramos huecos te Bueno, chicas, este sería el segundo de mi de mi árbol, que le he puesto este espumillón, va pegado con con cinta térmica. y Lo he hecho exactamente igual que enseña Mónica del canal craft Pin en su canal. Entonces, yo no lo he grabado porque ya tenéis el tutorial que ha hecho ella. Entonces, lo que sí ahora voy a grabar, que he cortado un cachito de alambre del rosa le he hecho aquí una incisión con el cúte en el cono B y he metido ahí mmm, el alambre o el alambre es planito veis entonces lo he metido ahí y ahora para que se me quede ahí bien sujeto pues le voy a echar un poquito de, de silicona caliente veis que se lo voy a poner vamos que no me diga que he desenchufado el este de silicona espera que no voy a enchufar si sí veo porque es que veo menos que bebe leche Ala, ahí. entonces aquí para que no se venga para adelante el árbol y tal pues no se va a venir pero bueno <ríe> le voy a poner aquí veis un pegotito de, de silicona ahí. Va ahí ahí pegado el espumillón este es muy chulo Llevaba estos medallones y entonces, pues yo lo he usado para hacer este. Esto iría, tenéis que darle una curvita. Yo le voy a dar esta y aquí le voy a hacer, uy, que me tengo todas las manos ya de silicona. Voy a hacerle un pequeño mmm, ganchito, ¿vale? ¿Para qué? Para colgarle ahí. Esta niña no le voy a ponerle porque ya lleva este hada o este ángel. Un poquito de algodón. ¿Veis? Que bueno, que lleva sus propios leds ¿Ve? Y se enciende. Y esto va a, ir, va a ir colgado aquí. Entonces lo que voy a hacer es pues hacerle como una especie de, de gancho a la altura. También se puede cortar, ¿eh? pero yo no lo voy a cortar. A ver. Así. Una especie de, de gancho para que quede... Se viene para adelante por el peso, ¿vale? Pero luego no se va a venir. ¿Vale? Y este que es la luz LED, pues lo pegaré por aquí. Incluso más. Le voy a dar más altura. Así. Se viene, os digo, que se viene para adelante por el peso. Pero para eso compré, que ya os enseñé, este cacharrito que si se viniese para adelante, se le pondré ahí, ¿vale? Va ahí metido y aquí vendría heladita este. Así, tal que así. Y esto, pues se lo voy a meter aquí para poderlo pegar. Es que, claro, al yo pegar esto, esto se viene para acá. A ver, voy a ver lo máximo ahí. Y este voy a intentarlo bajar un poquito aquí abajo, que me da igual. Ahí. Y esto pues lo metería por aquí. Y así, ¿vale? Que se vea un poquito el cable transparente. Así. Si vemos que no, pues lo metemos más para adentro. Pero yo creo que así va bien. ¿Veis? Y quedaría tal cual. Así. Pero antes de pegarle aquí el, las luces leves que ya no, ya no oscila, ya no se viene para adelante le voy a dar más forma ahí para que quede más alto es que pesa eh esto también lo puedo colgar aquí y también tiraría del del chisme entonces lo puedo pegar aquí a ver, cómo se cambian las pilas se cambian por aquí esto es lo que pondría lo aquí y esto, pues lo que diera, así. Ahí. ¿Veis? Quedaría así, encendido. Pero antes de pegarle ahí la... La, la de esta, las luces. Que bueno, se lo puedo pegar ya si quiero. Aquí. ¿Veis? Así. O incluso así. No, está más así. Le pego aquí un poquito de silicona y esto iría ahí cogido ahí y esto así ahí veis iría así ahí y la niña iría pues oscilando para allá y para acá voy a ponerle el ganchito así Ahí. Así, que me gusta Y ahora pues nada, voy a ir pegándole las bolitas rosas que me han sobrado Pues se las voy a ir metiendo por aquí y se las voy a ir pegando Esto me gusta que esté más separado Ahí Incluso, a ver si pudiera Así, esto se le puede poner ahí La línea quedará como más despegada Así Vamos a ver Así Ahí ah, no tanto Así Y ya A ver, ahí así Quedará un poquito más despegado, así y ya voy a apagarlo. Voy a ir dándole forma al gancho. Si necesitara más fuerza, pues le tendría que poner un palito de aquí a aquí que quedara así, pero bueno, no. Yo creo que así también queda bien, así veis. No queda muy, muy, muy. Pero, pero queda ahora. A ver. Así. Ya después iríamos moldeándolo. Y ahora voy a pegarle la, las bolas. Las bolas que me han sobrado del otro. Y esto es exactamente igual que lo hizo ella. Voy a pegarle las bolas para después aprovechar el plano que tiene, que era para meter el lacito. Y ponerle unos lacitos entonces se las voy metiendo queda muy poquita veis ya la que quedan una 2 4 y 5 creo 5 6 y 7 oye 7 pues, vale 8 quedan 8 aquí hay otra entonces se la voy a ir metiendo por los huequitos que, que yo vea y aprovecho el plano para hacerle un enlacito después y pegárselo este aquí voy a meterle otro Ahí. Voy a ponerle otro Pues por aquí Que aunque por detrás no se vea Pero Uy, pues de otro hijo Y muy bien que nada más que tenía ojo para el ah. Resulta que me he equivocado Voy a pegarle otra, por ejemplo, aquí. Y otra voy a pegarse aquí. Ah, en los de estos de colgado, colgadores lo que haré es pegarle un lacito, un lacito rosa. ¿Mm? A ver, por ejemplo, pues no sé. Aquí hay un hueco, Pues Aquí, no es hueco, ¿eh? Bueno, ahí. ahí. Y este, que es la última. Que tengo aquí ahí vamos a pegársela por ejemplo aquí así voy a ahí que quede derecho para que la niña tenga más volumen ahí veis y así pues me quedó el segundo árbol andando veis porque la, la de estas las estrellitas que tiene por detrás no llevan purpurina y entonces pues así esta pongo aquí echarle un poquito más de silicona y que me quede ahí entonces para que me quede ahí lo que voy a hacer va a ser eh, ponerle aquí una mariposa una estrella lo que tenga que lo tengo compré esta maripositas que llevan Ahí. Eh, llevan una pinza ¿veis? llevan esta pinza y voy a ponérsela ahí de tal modo que no se me venga para abajo la, la muchachita mira, aquí hay que otra bolita que esta era la que no tenía colgante pero no importa, o se la voy a pegar. Ah, aquí. Ahí. ¿Veis? Y así quedaría el segundo de los arbolitos. Bueno, pues este es el segundo árbol ¿eh? de Navidad. De voy a tirar esto está todo lleno de purpurina yo lleno de purpurina todo está lleno de purpurina bien bien bien pues mira así ha quedado el árbol claro cuando yo me pongo lo pongo de pie esto queda despegadito de esto queda despegadito del árbol ¿Ves? pues ya tengo dos Eh, espero de verdad que os haya gustado Y si es así y me queréis dar un like Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras Gracias a las que siempre me comentáis y que siempre estáis ahí Un beso para todas, cuidaros Y si queréis, hasta la próxima ¡Chao! Ya no hay en un canal Es estacional No the Tienes una lata una Un que nos quiere nuevo Para diseñar porque tú, tú, tú Eres un of